Gracias, gracias. Sí, podemos ver que estamos aquí todos reunidos para otra sesión de cine. Puedo también ver que están en la casa. Es una gran multitud ahí en la casa y alrededor de todos lados estamos todos reunidos. Y estamos entusiasmados de nuevo de ir hacia la claridad en un par de temas que las personas votaron a través de la semana y creo que por la primera vez en nuestra encuesta en inglés y en español salieron idénticas. Ahora Paulina también se ha unido y quizás en las próximas semanas también tengamos una encuesta en portugués, pero ahora la encuesta en español inglés, el primer tema más votado por lejos, muy lejos, fue la mentalidad milagrosa. Así que tú has pedido por una película con mentiridad milagrosa y la tenemos aquí para ustedes. Y en segundo lugar en las dos encuestas de cuatro, cinco, seis opciones diferentes fue llevar de regreso a la proyección. Así que esto también es un buen tema, llevar de regreso a la proyección a la mente. Estaba viendo la lección número, creo que fue muy reciente, quizá la de ayer. O la de, la de hoy, nada me puede hacer daño excepto mis propios pensamientos. Es hoy, nada me puede hacer daño excepto mis propios pensamientos. Y ese es el tipo de idea que es de tanta utilidad en la liberación del enojo. Es de tanta utilidad para liberar los agravios y los resentimientos. Nada me puede hacer daño excepto mis propios pensamientos eso es como un dado, es, es un término de Byron Katie pero en el curso de milagros, porque si es solo tus pensamientos puedes liberar esos pensamientos, esos son pensamientos de ataque, así que nada me puede hacer daño excepto mis propios pensamientos eso es una versión de la otra lección, la número 23, de puedo escaparme del mundo que veo si renuncio a los pensamientos de ataque esa es la primera presentación de la idea y luego Toda, toda la presentación de la idea, puedo escaparme del mundo que veo si renuncio a los pensamientos de ataque. ¿Y cómo hacemos eso? A través de los milagros. Es por eso que se llama un curso de milagros. Nos convertimos más y más eh, en, en, con una mentalidad milagrosa, nos alineamos con el Espíritu Santo, empezamos a convertirnos más mansos, más... Uh, gentiles, y, en y fuerza, crecemos en mente, fortaleza. Nuestra mente recuerda el poder de su, la mente a través de esa mansedumbre, a través del no juicio, a través de la renuncia del pensamiento de ataque. Y esa es la lección, la número 23, puedo escaparme del mundo que veo si renuncio a los pensamientos de ataque. Eso me recuerda un poco acerca de la primera película de La Matrix, en donde Neo finalmente conoce a Morpheo por la primera vez. Ese es mi nickname. Mi amiga Torana en India siempre me llama Morpheo. Cuando vino desde India, ella es como, Morpheo, por fin, como Neo, por fin. Y cuando él conoce a Morpheo, Morpheo dice, la Matrix es el mundo que fue puesto sobre tus ojos para cegarte de la verdad. Entonces es un mundo perceptual que está siendo utilizado por el ego como una forma de mantenerte engañado en pensar que te encuentras en un lugar real interactuando con personas reales y cosas reales y a, o ayudarte a olvidar que nada te puede hacer daño más que tus propios pensamientos. Si el Mundo parece ser real, entonces parece que las personas son personas reales, que los huracanes son huracanes reales. Creo que también hay un huracán que está por venir ahora hacia México. Sí, está viniendo los huracanes, los typhoons, los tsunamis, las erupciones volcánicas, las pandemias, todo tipo de cosas. El ego ha inventado, y es parte de un guión preorganizado, es como una película que es intrínseca, una película muy ingeniosa para que no sepas quién tú eres, para que no sepa que veas que es todos tus pensamientos, y que ni siquiera son tus pensamientos reales, sino que son pensamientos ilusorios que están hipnotizando la mente para pensar que estás separada de Dios, y todos estos pensamientos e imágenes que provienen del ego. Entonces, vamos a mirar una película hoy que nos va a ayudar a liberar nuestra mente del de sistema de pensamientos egoicos. Porque mientras sigas tratando de escaparte como una persona, y tienes tu fe en ser una persona, vas a en algún punto descubrir, como en la película Dark City, hay un inspector, un de de detective que básicamente Dice, este inspector Walensky dice, no hay forma de salir, he tratado todo, es circular, es una trampa circular, entonces es como un hámster en una rueda, no importa qué tan rápido pedales y pedales, no sales de dentro de la rueda, tienes que salir de la rueda. Y entonces eso es lo que vamos a hacer con la película de hoy eso es realmente importante en cuanto de convertirse y tener una mentalidad milagrosa porque si tratas de tener una mentalidad milagrosa como una persona como personalmente con una mentalidad milagrosa y quizás utilizas cosas como el secreto y manifestar y puedes crear tu propia realidad y el poder del pensamiento positivo y las afirmaciones y los mantras y hay todo tipo de cosas diferentes que el ego puede tomar y puede convertirlo para que no salgas de esa rueda. Puedes parecer tratar de hacer una mejor ilusión. Eso es lo que el ego va a decir. ¿No estás satisfecho con tu vida? Haz lo mejor. Entonces, Francis y yo estábamos hablando antes de venir aquí acerca de qué tan ingenioso es esta trampa del mundo. Porque... De hecho, Francis estaba leyendo el libro de Urantia y estaba leyendo acerca de los tiempos de Jesús y cómo había una clase gobernante que básicamente es los romanos. Los romanos, el imperio romano, ellos básicamente son los que están gobernando. Entonces, Poncio Pilatos y los gobernantes que están a cargo, básicamente, Pueden vivir la mejor vida que el mundo tiene para ofrecer, con piletas y tinas, si tienen frutas y mujeres que bailan. Y, ¿sabes? Si eres un romano en ese tiempo, puedes tratar de hacer lo mejor que puedes con ello. Y luego... Como Francis está describiendo, hay capas y niveles de esclavitud en donde hay muchos niveles que se encuentran debajo de la clase gobernante. Y todos estos niveles, todos son partes de un sistema en el cual todos tienen que decir lo que dicen los gobernantes. Y luego hay niveles de esclavitud y luego incluso puedes pagar, o se te puede pagar, se te paga como un esclavo, puedes tener un salario como un esclavo, lo que te hace sentir como si estuvieses un poco mejor que alguien más. Y incluso aunque sigues siendo un esclavo, se te paga como un parte del truco del ego para que sigas creyendo en todo el sistema. Y hoy en día tenemos trabajos y carreras, es esclavitud. Pero tiene todas las ventajas de la tecnología yeah. y todo tipo de, de conveniencias y distracciones y dispositivos en internet. Las personas pueden acceder a internet ahora de formas más amplias y pueden decir que la pornografía en internet es la gran cosa. Los casinos en línea y la pornografía, dicen, eso es muy lucrativo. Yo pienso que si vas a ser un maestro espiritual, también está, eh, crea tu propia realidad, todo ese grupo en donde trabajan en manifestar y abundancia material. Y eso es algo muy engañoso también, porque puede parecer que puedes tener lo mejor de ambos mundos, el mundo espiritual y el mundo del ego. Oh, pero Jesús dice, no se encuentran no se mezclan. Entonces, estábamos hablando, cuando estábamos viendo para acá, Francis estaba diciendo, wow, nada ha realmente cambiado en los últimos dos mil años. Tenemos más, una prisión más sofisticada y el ego es muy ingenioso y ha inventado más y más distracciones sofisticadas y más y más formas sofisticadas para que la mente siga dormida. Porque si la mente se despierta, luego es eh, final del juego para el ego. Y eso no es lo que quiere el ego. El ego quiere que sea el fin del juego para Dios. Y el ego es el juego. Entonces, estábamos hablando también que una de las cosas que yo aprendí, no solo al leer el curso, sino otra vez al mirar a Gandhi, a leer, y mirar a San Francisco, a Madre Teresa, a Ramana Maharshi, todos los grandes santos. También miramos la película de Yogananda. ¿Cuándo fue? ¿La última semana? Oh, todo está sucediendo tan rápido, tan simultáneo, ni siquiera me acuerdo. Es la lección de ayer o la de hoy, es la película. ¿De cuándo fue? Todo está sucediendo simultáneamente. Pero para mí no fue simplemente agarrar el curso, sino que me estaba sintiendo movido por no poseer por no controlar por no ser dueño de nada por qué no compartimos todo, por qué es tan difícil compartir y compartirlo todo incluso cuando estaba viajando y las personas me llevaban a sus hogares yo me maravillaba cuando estaba viajando a todas las casas, a todos los autos y cada casa tenía su platería tenía sus sillones, sus camas sus autos y y luces y ventiladores y todo, yo estaba como, wow, si todos tienen sus propias cosas. Sí, así es como es en este planeta, todos tienen sus propias cosas. Esto, David, el mundo no es como una común no es como una gran comunidad. Es individualismo, es autonomía, es cada uno por su propia cuenta. Y yo pensé, eso no es lo que los santos estaban enseñando y eso no es lo que Jesús estaba enseñando. Entonces, esta idea para mí de no poseer y no ser dueño de nada, algunas personas me decían, David, eso es radical, mejor no digas eso. No vas a ser invitado a ninguna conferencia del curso si hablas de no aferrarse a nada, de no poseer nada. Eso es muy radical. Simplemente te van a decir que eres un culto y una secta y te van a desechar y vas a terminar en el polvo al lado de la calle si empiezas a hablar acerca de esas cosas radicales. Y yo digo, ¿pero qué libro estás leyendo tú? Bueno, el mismo, pero ¿cuál es la lección? El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. ¿Qué parte de nada que yo desee tú no entiendes? David, ten cuidado, es muy radical por favor, no vas a vivir si, si eres tan radical tienes que volver el planeta tierra. Pero de hecho, cada vez que veo una película de Jesús, una película de San Francisco, de Gandhi, o lo que sea, siempre estoy sorprendido acerca de la paz, de la simplicidad, la felicidad, y no está viniendo de las imágenes del mundo. Entonces, cuando empiezas a entender las metafísicas, ves que el ego fabricó este cosmos del tiempo y del espacio, este mundo, para que pierdas tu mente no quiere que sepas que hay algo comúnmente. quizás hable acerca de pensamientos pero no quiere que de hecho pienses que están que son completamente invisibles como esta cosa, Invisible que se llama realidad, estado mental. De hecho, el ego le gusta también cuando al cerco de, de cablear el eh, cerebro y que pensamientos son neurotransmisiones que se mueven en la materia gris, impulsos eléctricos. Al ego le gusta tomar algo como el pensamiento y ponerlo en el cerebro, como si un cerebro pensase. Y luego Jesús viene y dice: No. El cuerpo no siente, el cuerpo no piensa, aunque si apuntas aquí muchas veces a la cabeza de nuevo, reforzando, los pensamientos son pequeños neurotransmisores que están sucediendo en el cerebro y no, los pensamientos no son neurotransmisores, los pensamientos no están en el cerebro y la mente no es el cerebro. Y el cuerpo nos dice, el cuerpo se encuentra fuera de ti y él dice que para en la lección número 135, para poder liberarte y liberar tu mente y despertar al reino de los cielos, tú tienes que ver al cuerpo de hecho como algo que esté muy aparte de ti, porque es la lección más larga en el libro y dice, cada vez que tú haces cualquier cosa para el cuerpo, tú planeas por el cuerpo o haces algo para su mejoramiento o haces algo para protegerlo, haces algo para preservarlo, haces cualquier cosa que involucre el cuerpo, siempre estás lidiando con el pasado y el futuro. No puedes conocer la mente excepto en el instante santo, la mente divina. Y no puedes conocer quién tú eres hasta que accedas al instante santo al momento and presente lesson, y dice en esa lección you know, says, dice no actives el pasado organize no organices el presente y no planees el futuro wow eso es maravilloso amazing. es maravilloso él está de hecho, está diciendo, la nos está dando la invitación, no necesito hacer nada. Y creo que también es la misma lección en donde habla de que no puedes conocer el problema que Plan tiene como propósito solucionar. No conoces los medios ni el resultado. No sabes cuál sería el mejor desenlace en ninguna situación. No puedes saber cuál es el mejor desenlace, cuáles son los medios por los cuales alcanzar la solución, o tampoco puedes reconocer el problema que el plan tiene como propósito solucionar. Entonces, habla acerca de no saber nada. Realmente no tienes que tener ni idea de nada para no activar el pasado, organizar el presente, ni planear el futuro, no saber los medios el, el, o cuál es el Problema que el Plan tiene como propósito solucionar. Cuando yo veo eso, estaba mirando esa lección mentalmente hoy, oh, estaba pensando: oh, por Dios, tiene todo en ella. Porque incluso las éticas de este mundo, los sistemas legales de este mundo, las reglas de este mundo, las, este mundo, las normas sociales, las normas sociales Incluso en tu familia, si tú tienes ciertos códigos de comportamiento o creencias que están operando en la familia, todas esas cosas son defesas en contra del instante santo. Entonces, tienes que realmente tener la voluntad de dejarlo todo ir. Yo a veces en la espiritualidad, a veces en la espiritualidad hay un sentido de que de tratar de alcanzar un balance. Y creo que incluso cuando hablamos de balance, realmente tenemos que tener bien en claro de qué estamos hablando cuando hablamos acerca de balance. Porque el mundo, la dualidad, fue establecida por el ego para que la mente de, vaya de un lugar a otro entre opuestos, eh, para que nunca... Sepa la quietud de aquietate y sé que soy Dios. Ha establecido un mundo de opuestos. E incluso cuando hablas acerca de balance y equilibrio, tienes que tener cuidado de que no estás hablando acerca del equilibrio entre cosas en el mundo. Porque la paz de Dios no se alcanza a través de un entremedio. Porque el entremedio implica dos o más. Multiplicidad. Y eso es una proyección del ego. Y, es, del ego. y es, es así de engañoso el ego. Incluso si tú piensas, oh, tendría paz y armonía si tuviese armonía en mi casa, Jesús dice, bueno, no es, no es de hecho en tu casa, está en tu mente. Y para mí, vivir una vida de no poseer, de no control, de no competencia, de, de sumergirme en los milagros, sumergirme en el propósito, sumergirme en la función ir realmente por esto, creo que realmente la única forma en la que puedes de hecho eh, tener una consistente paz, dicha eh, y felicidad es que radicalmente tienes que ir por las enseñanzas de Jesucristo, y digo radicalmente no con la mitad del corazón no 80, 90%, 90%. vas a seguir encontrando la prisión incluso con 95% de efectividad entonces lo que queremos hacer hoy es por eso que Creo que es número uno en, en la encuesta de en la mentalidad milagroso, milagrosa. Esa es nuestra dirección. Buda lo llamó el camino medio. Yo, Jesús lo llama el milagro. Y Él nos está ayudando a adentrarnos en tener una mentalidad recta consistente, que es un milagro más que un estado mental en el que simplemente se ve lo falso como falso. Literalmente viene desde arriba. El milagro es inspirado por el Espíritu Santo y luego el milagro viene hacia la conciencia el cual es del dominio del ego y el milagro viene y empieza a iluminar la mente y luego cuanto más empiezas a sintonizar esos mensajes desde arriba esos destellos de luz hermosos esos destellos de milagros que vienen como láser hacia tu conciencia cuanto más consistentemente tú empiezas a alinearte la mente sí se ilumina y tú si sí, tienes sentimientos y experiencias que no sos de este mundo, que tienes experiencias realmente surreales, a veces experiencias místicas que son tan trascendentales que tú tienes un destello del cielo desde estas experiencias místicas. Pero a medida que tu mente se ilumina, básicamente es solo la conciencia de que la mente es causativa y que no hay nada fuera de la mente. Todo es mente. El último fin de semana, wow, fue un flash. El último fin de semana yo estaba hablando acerca de la naturaleza involuntaria de los milagros y estaba diciendo, de hecho, cuando ves esto, luego rápidamente empiezas a ver que todo es involuntario. No nadie está causando nada, nada está sucediendo en el mundo. No hay fuerzas en el, no hay en el mundo, no hay dinámicas en el mundo. No, todo está siendo organizado por Jesús. Y si tú, creo que también en la lección 135 está diciendo que, que no podías aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bien, si tú pudieses ver cómo está todo siendo organizado, tú no tendrías una preocupación en el mundo, porque no, creías, no creerías que hay un mundo por el cual preocuparte, porque estarías tanto en tu mente, en tu mente divina, tan unificado, que no reaccionarías o responderías a las imágenes. Y Jesús es un gran ejemplo de esto atravesando su vida en la Tierra, esos tres años de enseñanzas públicas, incluida la crucifixión y la resurrección. Ese fue un gran ejemplo. De hecho, tenemos, teníamos una gran lista, quizás de siete, ocho, nueve películas, pero hemos elegido una película de Jesús de nuevo, porque qué mejor forma podemos encontrar en la mentalidad milagrosa que al mirar al Maestro. Y no solo al Maestro, esta película de Jesús es un poco diferente, tiene un ángulo diferente... A, a las películas de Jesús. Recientemente hemos visto el ángulo a través de María Magdalena, el cual fue un ángulo hermoso. Y ahora vamos a tener un ángulo diferente. Vamos a tener el ángulo de un centurión romano, un no creyente, alguien que está mirando todo desde, desde su autoconcepto de un romano, de ser un soldado lado romano, and, un líder. Y para mí esto es probablemente más espectacular porque el contraste es maravilloso cuando todo tu sistema de creencia está basado en un mundo externo, lo cual para un romano, un centurión romano lo es. Julio César está en eh, por arriba de todo el sistema de esclavitud. Creo que está por encima de todo el mundo en ese punto. Creo que, bueno, si tú miras la historia, puedes ver... Incluso César, siempre hay competencia. De, uh, Cleopatra. Cleopatra. Oh, ah. hay cosas Había cosas que estaban sucediendo en el Medio Oeste. César, medio César y Cleopatra. Y Cleopatra. Oh, mm. Pero ¿no? ves, eso estuvo sucediendo por centenarios y centenarios y centenarios. Pero aquí tenemos a un guardián romano que se encuentra en el tiempo de Jesús. Y otra cosa que yo estaba diciendo al really grupo like aquí es Clavius. que realmente me gusta Clavius. Clavius. <laughs> <laughs> sí, tengo the the name name. Uh, <laughs> Clavius, centurion, el nombre correcto. Clavius, el centurión you know, romano. Eh, básicamente tiene un trabajo que hacer como un, soldado, como un soldado, un líder, pero en su corazón él realmente no está muy entrepado en esta idea de guerra y de matar a las personas. Está en Roma y hay cosas que él tiene que establecer con su familia, con su familia. Él tiene una casa fuera de su familia y tiene una vida... Incluso los romanos centurianos está deseando la paz y está deseándola en el futuro. Si tienes un millón de personas en el planeta y todos están mirando la paz, pero parece ser algo futuro. Y luego Jesús está viniendo con su mensaje hermoso de el reino de los cielos se encuentra en tus manos y él está enseñando un estado mental que está disponible pero está siendo cubierto por to todos estos esquemas de esclavitud, jerarquías, posesión, competencia y todas las cosas que este mundo parece tener como parte de la máscara o el velo que está cubriendo el Cristo. Entonces, hoy vamos a ver la película Reason, Resucitado. Y vamos, estamos en una seguidilla de Jesús porque estamos trabajando hacia nuestro retiro en inglés al principio de noviembre, el cual es titulado Jesús, nuestro amado hermano mayor. Así que estamos en una seguidilla de Jesús y aunque yo realmente traté de considerar muchas películas diferentes, la, pero el número uno en la encuesta fue la mentalidad milagrosa. Así que es bastante obvio que esta película realmente va a hablar acerca de la mentalidad milagrosa eh, porque uno de los personajes en la película es <risa> Jesús. Y, y, y, bueno, y mi, bueno, mentalidad milagrosa. Entonces, creo que vamos a disfrutarlo y creo que Susan Jameson también estaba hablando recientemente acerca de que nuestro Jesús favorito de todas las películas, creo que fue esta película. No, no era Susan Jameson, era otra persona. Pero bueno, esta definitivamente tiene que ser uno de los mejores Jesús, porque es un Jesús muy feliz y muy pacífico. Siempre nos gustan los Jesús que se ríen, pero este realmente es un Jesús muy pacífico y feliz. Y algunas personas me dicen que parece mexicano. Nosotros vivimos alrededor de esto todos los días. Entonces tenemos mucho de ello. Pero, pero es parte de nuestro estado mental. Traes los testigos. Pero creo que en este caso, creo que todavía podemos ver la crucifixión. La escena en la cruz, pero eso está siendo utilizado como parte de un contraste para Clavius, a nuestro centurión romano, porque ese es un contraste muy grande, un, un Jesús crucificado y un Jesús, Jesús resucitado, incluso en el mundo de imágenes. Eso es muy sorprendente, una imagen muy sorprendente que ver de lo que tú piensas que ves, de lo que tú piensas que, sa piensas que sabías y tienes todo tu sistema de pensamiento invertido en un solo instante. Y eso es básicamente lo que hace el milagro, pone el causa, la causa y el efecto en el orden apropiado y te muestra que estás soñando un sueño y que lo que tú piensas que ves de hecho no es la verdad. Pero para aquellos de nosotros que hemos estado viendo este mundo por muchos, muchos años, sí necesitamos nuestros milagros y nuestros destellos. Y se podría decir que nuestros cambios de mente radicales para, poder, para que se nos muestren las cosas como son realmente, no como creímos que eran de nuestra perspectiva pasada. Entonces, siéntense, disfruten de la película y me voy a adentrar durante la película por un poco de comentarios a medida que nos escapamos de la Matrix y nos elevamos en la luz. Okay. <laughs>